Al inicio del movimiento para una banda y i, i, toda esta evolución fins hores horas de aquellos momentos, hay ha un elemento capital. Y es que la reivindicación de Drets porta a una militancia. Es decir, que esta visión més de perspectiva histórica y de, de, de conquerir Drets que no tenían, y por tanto aquí sí que el, el perfil diguem de las personas que se dan a los grupos més ideológicos, que en aquellos momentos eran poquísimos, para no decir ne un parell, Doncs pues claro, eran més militants. A la mesura que el, el movimiento va creixent, va desenvolupant y van sogint necessitats, evident apareix al voluntariat. Desde una perspectiva histórica, así resume Jordi Samso la evolución del voluntariado en el movimiento LGTB. Hoy en día las personas voluntarias forman parte del panorama del movimiento. Son imprescindibles para una parte de las entidades, otras han preferido no ofrecer servicios. Este ha sido un debate largo y necesario dentro del movimiento. Un movimiento construido con una voluntad claramente comprometida y reivindicativa. Dolopulido fue una de las primeras jóvenes lesbianas visibles, desde el feminismo del ya desaparecido y pionero grupo de mujeres exvioleta. Cree que la represión dio pie al movimiento y con claras diferencias en relación al actual. Era un movimiento muy político, efectivamente, ¿no? que podríamos decir que se diferenciaba del que més endavant podria ser el voluntariado, el que tenia una perspectiva política de la situación y de qué eran las estrategias para poder transformar esta sociedad en la que la norma heterosexual es única, impera y es transmeteix a través de, toda, de todas las instituciones al sistema, patriarcal y capitalista, evidentemente. Eugenio Rodríguez, portavoz del FAC, apunta en la misma dirección, haciendo un análisis histórico del movimiento desde su creación, primero desde el MEL y después desde el FAC. Siempre ha estado una opción política, es decir, eh, militar o sea, activista, que me agrada más la palabra activista, es un compromiso, de banda da una ayuda y dins da de una ayuda global también, Dins de un posicionamiento. Eh, claro que esta forma de entender de transformar el món, d'entendre que vols transformar el món, cambiar la societat, ha anat evolucionant. També ha evolucionat en el sentit de de com vols eh equiparar, no equiparar, sino equipar la teva organització Hay hi ha organitzacions que de forma molt legítima han triat també, tindrà persones que treballen de forma tècnica, que li diuen els tècnics, y otras, en teoría, cometas, los tècnics, i altres en teoria, entre cometes serien los polítics. Yo creo que las que voluntarias es bien voluntaria bona y las entidades que alzan también. Yo creo que en el al cambio no está tan bestia porque yo creo que cumbisquen entidades y entidades en al y si trabajen y ne Kim Ruketa, que fue secretario general de la recientemente desaparecida Coordinadora Gay Lesbiana, una de las entidades con más espesor de voluntarios y voluntarias, analiza así la evolución del voluntariado en el movimiento. Desde el momento en que las entidades, en aquest caso la coordinadora, decidió apostar también para crear serveis, lo que era muy importante, evidentment era tener pues, un nombre importante de voluntariado. ¿no? Aquest voluntariado, evidentment necesita una formación y aquella formación, aparte de tener els pues, conocimientos específics que tienen pues, para la tasca que están haciendo, pues, también suposaba pues, una formación en valores, ¿no? y, por tanto, también un activismo y una militancia pues, que, desde la respectiva identidad respectiva, ¿no? En este caso, pues, ha intentado vertebrar lo pues, que han sido después también, muchas entidades de la Casa de la Coordinadora. Para pues, també ha sigut un viver eh, no solo activistas de voluntariado, sino también de entidades a la larga. Desde el ya desaparecido grupo de lesbianas feministas, cree que el compromiso militante es fundamental e imprescindible en la vertebración del movimiento LGTB. Evidentment, sense militància no hi hauria hagut un qüestionament polític de quines són les causes de l'opressió de les lesbianes, gais i transsexuals i una transformació social es necessita per poder erradicar aquestes causes i construir una societat totalment diferent. No? Sense la militància, evidentment, això no, no hauria estat possible. La militància és denunciar unes situacions que poden ser injustes o poden representar un patiment per, per molta gent Anar més enllà del caso concreto y de donar suport a las personas, que evidentemente això también es importante, pero fer veure que las cosas no pasan porque sí y que las cosas pasan pues, porque estem en una sociedad que se guía por unos modelos patriarcales, sexistas, capitalistas, que son la fonte de todas estas desigualdades, injusticias y opresiones. ¿no? En los inicios, la decisión de acoger o no personas voluntarias en el movimiento creó un largo debate con implicaciones y contradicciones políticas y personales importantes. Un debate que se mantiene durante la historia del movimiento en las formas organizativas, a pesar de que se sigue llevando a cabo una colaboración necesaria e importante en el seno del movimiento. El voluntariado, que evidentemente es una tasca importante y muy, muy esencial, per poder donar suport a persones que que el necessiten i que per tant és fonamental, però que també penso que sovint aquest suport està una mica paliant uh, un suport que s'hauria de poder fer des de l'administració la i que no es fa perquè hi ha entidades que el fan. Això té aspectes positius que es fa des de la mateixa comunitat pero también y veis en el sentido que por parte de las administraciones puede haber ya ja un entendre que con que ja ho fan las entidades las administraciones se puede desprocurpán no? ha habido una evolución eh, diferente para caminos diferentes, no? una, una forma de entender la la política la ayuda más institucional y un altrado con hace, si no me em da vergüenza decirlo, com con hace 40 que farà el facal en doncs des desde el activismo y desde el ideológico? Estas uh, diferentes tendencias, tendències, decirlo de alguna manera, uh, sí que es que pueden facilitar de una manera más o menos propera el que sería el voluntariado. No? Hay, por ejemplo, que podría ser un movimiento de lesbianes, para que històricament yo históricamente, hasta bastante del que podría ser un movimiento de voluntarias. Al movimiento de voluntarias, creo que hasta una mesa en la cabeza es un movimiento mixto, dice el movimiento LGTB. Entre el 70 y el 90 yo pienso que el movimiento estaba muy, digamos, para de este trabajo político. Y un trabajo político que llega fins del 2005, no nos olvidemos. Y en moments momentos hi ha toda una reivindicación política amb la llei contra la homofobia. Por lo tanto, este trabajo político continúa existiendo. Pero sí que es verdad que entre los 70 y los 90 hay un importante trabajo político. No? Y, posteriormente, se un desenvolupament, un crecimiento del movimiento. La diversificación del gran movimiento moviment después de los años 90, o mitjans finals dels finales de los años 80, los 90. En adelante, hasta ahora, en estos momentos, surge un munt de grupos. Aquellos grupos com trabajan y como todos los grupos, incluso los grupos más reivindicativos y más políticos, trabajan en voluntariado o en aportaciones voluntarias, dir-los Bulgues. malgrat que la figura de las personas que trabajan en determinados afers más políticos o no, tinguin una figura más de militante, pero, digamos, la aportación voluntaria es absolutamente igual. Todos estos años, tot aquest voluntariado, todo a que no también de personas de, de militantes yo pienso que hem anat fent a uh, diferentes uh, actividades dispersas pero que también en momentos determinados para reaccionar no? como ha sido, por ejemplo a esta unión que tenemos todas las entidades de la CTT de Catalunya per tirar endavant la llei contra la lesión fòbia o en determinados momentos cuando he ha uh, visto al tema por ejemplo de Fernández Benítez o en determinadas agresiones, han han reivindicado por ejemplo la pay y la glorieta de la transacción Sónia Doncs, también ha servido doncs, para crear un discurso y crear una unidad para conseguir determinadas fitas.